Nintendo nos tomó por sorpresa esta semana con el anuncio de un nuevo Nintendo Direct, después de más de un año sin tener uno y solo mostraron los famosos mini directs. Con esto nos dieron un montón de noticias y aquí te tenemos un resumen de todo lo que pasó en este nuevo Nintendo Direct. Empezamos con una de las noticias más grandes y con esto Nintendo anunció que se encuentra trabajando en Splatoon 3, la nueva entrega de esta franquicia. Pudimos observar la nueva región de Splatland y la nueva zona de reunión llamada Splatsville o City of Chaos. Esta nueva entrega incluirá obviamente nuevas características así como nuevas armas como el arco que se puede observar en el trailer, mejoras en el movimiento y la posibilidad de personalizar nuestro equipo. Este juego está planeado para ser lanzado el próximo 2022, así que tendremos que estar al pendiente de toda la información que vaya saliendo. Pyra y Mitra del universo de Xenoblade llegan a Smash Bros Ultimate y se unen a la extensa lista de personajes disponibles. Este personaje que no es de extrañar usa espada, llegará a Nintendo Switch el próximo marzo, como uno de los personajes incluidos en el segundo Ultimate Fighter Pass, donde también se encuentra Min Min, Steve y Sephiroth. La lista completa de características de este nuevo DLC se revelará como ya es costumbre en un próximo video de la mano de Sakurai. Luego de casi 11 años de su lanzamiento, llegará una de las mejores entregas de Zelda al Nintendo Switch. The Legend of Zelda Skyward Sword HD llegará a nuestras consolas el próximo 16 de julio, y con nuevos controles para poder jugar sin movimiento o con los Joy-Con como si fueran el Wii Remote. Esta nueva versión en HD contará con el juego que todos amamos a unos fantásticos 60 cuadros por segundo. Además se lanzarán un par de Joy-Cons con temática de Zelda que la verdad se ven geniales, aunque con el Drift no la pensamos en comprar el Joy-Con nuevamente. Una nueva entrega de Mario Golf llega a Nintendo Switch con todo lo que amamos de los juegos de golf de Mario. Un nuevo modo de historia donde podremos crear nuestro personaje e ir incrementando las cualidades de nuestro personaje, muy al estilo de los juegos de Mario Golf de Game Boy Color. Además, una gran variedad de modos multiplayer y un nuevo modo llamado Speed Golf, donde todos juegan al mismo tiempo por ver quién logra terminar primero. Se podrán usar controles de movimiento y controles clásicos, en lo personal nos encantaban los juegos de Mario Golf del pasado y estamos súper emocionados por esta nueva entrega. Mario Golf Super Rush llega este próximo 25 de junio. Square Enix se encuentra trabajando en un nuevo título de RPG táctico llamado Triangle Strategy por el momento. El ataque de cada personaje varía de donde se encuentra ubicado en el mapa, así como de las armas que tenga equipado, además de poder interactuar con los escenarios por lo que la exploración dentro de ellos será fundamental. Este juego es un lanzamiento exclusivo de Nintendo Switch y llegará el próximo año con un demo ya disponible. Fall Guys por fin llega a nuestro portátil favorito, la consola donde siempre tuvo que estar. Si no conoces este juego solo debes saber que es un juego multiplayer de 60 personas compitiendo entre todos o modo cooperativo, con el objetivo de alcanzar la corona dorada en eventos loquísimos y super ridículos. La versión de Nintendo Switch llegará este verano. Star Wars Country nos mostró un poco de su multiplayer online, donde podremos crear un equipo lleno de personajes familiares además de un par de nuevas caras. En este juego nos enfrentaremos a otros equipos y tendrá un esquema free to play, Star Wars Hunters llegará este año, aunque no se sabe la fecha exacta. Se mostró más del nuevo Monster Hunter Rise y en un nuevo evento en el que tendremos que colaborar para combatir el ataque de Villa Kamura. Como se anunció anteriormente, también se lanzará una versión de Nintendo Switch de Monster Hunter el mismo día de lanzamiento, el próximo 26 de marzo. Destellos del 3DS llegan a nuestro Nintendo Switch con Mitopia, donde podremos embarcarnos en una aventura con nuestros amigos para vencer al Dark Lord. Podremos personalizar nuestros personajes mía a nuestro antojo y luchar con ellos. Este nuevo juego llegará a Nintendo Switch el próximo 21 de mayo. También se anunció un curioso juego de Dodgeball o como lo conocemos por acá, Quemados. Este juego se llama Knockout City y jugaremos con nuestro equipo para eliminar al equipo rival. Este juego será lanzado el próximo 21 de mayo. Pudimos ver también un nuevo trailer de Bravely Default, Save the Crystals, y ya con la fecha de lanzamiento de la vuelta de la esquina este próximo 26 de febrero no podríamos estar más emocionados. Apex Legends por fin llega a nuestro portátil luego de muchos rumores, con la posibilidad de jugar entre otras consolas de otras compañías y con un skin nuevo para Pathfinder y 30 niveles gratis para los que juegan esta nueva versión en la octava temporada, además de doble experiencia durante las dos primeras semanas de lanzamiento. Apex Legends llega a Nintendo Switch el próximo 9 de marzo. Legend of Mana, uno de los mejores JRPG de Square Enix, llega el próximo 24 de junio. Si no jugaste este juego en su lanzamiento original en PlayStation, te recomendamos muchísimo. Pudimos ver más de la nueva entrega de No More Heroes 3, en el cual nos abriremos camino a través de nuestros enemigos para subir en nuestro rango de superhéroe. Y con la sorpresa de que ahora también combatiremos alienígenas con la ayuda de un nuevo y mejorado Deathloop. Este nuevo título llegará el próximo 27 de agosto. Entre todo esto se anunciaron muchas más cosas, como DC Super Hero Girls, un nuevo juego basado en las heroínas de DC Comics. Famicom Detective Club, el cual trae un remaster de dos grandiosos títulos de misterio que por primera vez llegan a América el próximo 14 de mayo. Plants vs Zombies, Battle for Neighborville, donde podremos vernos enfrascados en batallas 8 contra 8 con los clásicos personajes de plantas contra zombies, el próximo 19 de marzo. Outer Wilds, un juego roguelike donde el sistema solar se encuentra en constante extinción y tenemos que descubrir el misterio detrás de lo que causa todo esto. La quita entrega de Samurai Warriors con nuevos gráficos para Nintendo Switch y que llegará el próximo verano. Un juego llamado Wars End Club, hecho por los creadores de Ropa, donde tendremos una aventura a través de Japón con un modo de juego 2D. Este juego llega el próximo 28 de mayo. Nuevos artículos de Animal Crossing para celebrar el 35 aniversario de Mario Bros, y que la verdad le da nueva vida a este genial juego. Esta actualización estará disponible el próximo 25 de febrero. Se anunció el Season Pass para Hyrule Warriors, aunque no se especificó el contenido de estos. Tendrá un costo de $20 dólares y el primer contenido llegará el próximo 28 de mayo. Una nueva versión de Ghost and Goblins llega el próximo 25 de febrero, con nuevos gráficos y niveles super desafiantes. Capcom Arcade Stadium, el cual es una colección de varios juegos de arcade y llega el próximo 25 de febrero. Tales from the Borderlands con su versión para Nintendo Switch que incluirá todos los episodios y que podemos descargar a partir del 24 de marzo. El regreso de Stop the Zombie luego de ya muchos años de su última aparición llega ahora al Nintendo Switch el 16 de marzo en Rebel Without a Pulse. Hades, uno de los mejores juegos del año pasado, ahora tendrá un lanzamiento en físico para Nintendo Switch, con algunos extras y un soundtrack para la PC. Ninja Gaiden Master Collection, el cual incluirá tres entregas de esta saga y todo su contenido extra el próximo 10 de junio. Y por último Saga Frontier Remaster, el cual como su nombre lo dice es el remaster de este clásico RPG, y estará disponible el próximo 15 de abril. Como puedes ver este nuevo Nintendo Direct tuvo un montón de anuncios, y pudimos ver información de más de 30 títulos para el Nintendo Switch. ¿Cuál de todos los anuncios fue el que más te llamó la atención?